Vamos a hacer este delicioso queque o bizcocho de naranja. Vamos a ver cómo queda de Suavecito y delicioso. Delicioso, sí. Delicioso para la merienda. Para la hora del té. Qué amable. Y ahora comenzamos con los ingredientes. Este bizcocho que lo vamos a hacer en la licuadora sencillo y práctico. Agregamos tres huevos en la licuadora. Y por cierto, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete para que puedas disfrutar de este y otros videos. Agregamos media taza de aceite. Una taza de azúcar, activa la campanita, también para que puedas ver los videos que estoy subiendo. Tapamos y licuamos. Agregamos una taza de jugo de naranja. Seguimos licuando y luego a esto le vamos a agregar la harina. Vamos a agregar dos tazas y media de harina, poco a poco por supuesto, la vamos a ir agregando para que se vaya disolviendo con facilidad. De igual manera yo les voy a dejar los ingredientes escritos al final del video. Listo, esta es la mezcla para el bizcocho de naranja, tapamos, licuamos nuevamente por última vez y llevamos al molde para llevarlo al horno y esperar 45 o 50 minutos, todo depende de cada horno a 180 grados, y como podemos ver, aquí se ve casi listo. Vamos a revisar. A ver, colocamos, le, le introducimos un cuchillo y listo. Ya tenemos el bizcocho de naranja, excelente para la hora del té. Para la hora de la merienda. Exquisito. Esponjosito y suavecito. A disfrutar.